Empezamos, este es el primer video hacia el Open Hardware Summit O el encuentro mundial de Open Hardware Este es mi último día en El Salvador Estoy saliendo a mi local 10 días voy a estar afuera y 10 videos voy a publicar Uno cada día Vamos a crear contenido especial para este evento Vamos a hacer b Que es publicar donde andamos en vuelta Y también quiero compartir con ustedes Vamos a compartir proyectos o contenido de hardware o robótica este contenido vamos a ir publicando día con día para otros proyectos secretos. No les puedo contar porque no sé si funciona porque estoy un poquito jodido. En este encuentro iremos a Estados Unidos donde iremos a muchas cosas muy interesantes. Tengo la agenda llena de cosas interesantes que voy a ver y todo lo que logre voy a grabarlo y lo voy a ir publicando. o suscríbanse si no están suscritos y si están suscritos denle a esa campanita. Una campanita ahí que es para que puedan ver. Nunca fuimos hace un tiempo al encuentro hace unos años y fue sumamente genial. Pero hoy quiero hacer algo mejor, quiero compartir con ustedes este viaje. Y para empezar, aprendamos cómo sale el SP32 y cómo se instala en Arduino. Porque en todos estos videos vamos a estar usando IoT. ¿Quién es este? Es el SP32. Es un hardware muy, muy interesante que trae Bluetooth, Wi-Fi, una cantidad de pines y trae un motor de comunicación que nos va a servir para proyectos bien, pero bien, bien interesantes. Por si no conocen, existe el SP8266. Este hardware es muy, muy genial, pero el 32 simplemente es demasiado poderoso para poder no utilizar los, los fines malvados para empezar aquí tengo una pequeña tabla que voy a poner en la descripción donde menciona que el, el 32 trae dual core ni queremos dos procesadores a bordo que podemos cargar diferentes códigos y en estos vídeos que vamos a ver vamos a ver cómo cargar códigos en un procesador o en otro para poder utilizar más su potencia tiene mucha más memoria tiene posibilidades de manejar aún más rápido que en el arduino 1 Podemos correr a 16 MHz. Este corre a 160, 10 veces más rápido que un Arduino Uno, con la posibilidad de overcoclearlo o llevarlo a un límite de 240 MHz. Trae comunicación, como dije, Bluetooth. Trae comunicación Wi-Fi. Trae Ethernet. También trae una función de Deep Sleep. ¿Qué es Deep Sleep? es poder mandar a dormir LSP para que gaste menos energía y así que la batería dure días o meses tranquilamente en su función. Se despierta, manda información, se duerme en un solo y así pongo un proyecto de IoT de manera mucho más chiva y eficiente. Trae más pines, trae 36 pines de GPIO, y salida, trae unos cuantos PWM, trae ADC, trae DAC, DAC. es para poder sacar señal analógica que ni un Arduino trae hasta, ahor hasta ahorita y trae un montón de cosas que aquí voy a poner la página de descripción para que lo puedan ver y puedan utilizarlo pero simplemente es un procesador súper genial que hemos utilizado para nuestros proyectos el proyecto que vamos a hacer nosotros es un proyecto de IoT por lo cual si usted quiere trabajar con IoT vamos a ver diferentes cosas pero antes de empezar tenemos que ver cómo programarlo, ¿verdad? cómo puede desarrollar sobre él y cómo puede subirle código necesitamos el Arduino IDE Arduino IDE tal vez tengan ya instalado ustedes si no, de la página Arduino pueden descargarlo si van a usar Windows por favor, no descarguen la aplicación o app, descarguen el instalable, si sí, siento que funciona mejor Si es para Linux, pueden descargar la versión de sistema operativo y también para Mac En ambos casos, todo funciona de manera similar Solo, si tienen Windows, necesitan un driver especial Casi todos los F SP32 usan una cosa llamada FTD, Que es un pequeño chip que viene en la plataforma para poder programarlo Si es así, necesitarán el driver FTI. También lo ponen en el link en la descripción para que lo descarguen lo pueden instalar, que está aquí justo arriba mío. Lo instalan, reinician la computadora y ya podrán usar tranquilamente en su Windows. Si usan Linux, si me la tengan configurado todo normalmente, podrán usar el SP32. Ahora, para instalar el SP32 o el firmware que vamos a utilizar, el SP32 teóricamente solo utiliza información o se programa usando diferentes herramientas. Usaremos el Arduino porque es la herramienta más común y más fácil de utilizar que muchos utilizamos. El desarrollo es continuo pero cada vez salen versiones nuevas. Vamos a usar Arduino SP32 para poder programar nuestro SP. En la página de documentación, también link en la descripción. Como ver cómo se instala, cómo hay depuración y tiene algún error, aquí pueden venir ustedes a pedir apoyo para poder desarrollar eso. Veamos la instalación. Hay diferentes instalaciones para Windows, Mac y Linux. Pero vamos a usar la más fácil, que es la primera, que es con el Arduino IDE. Abrimos esta. Nos dice que necesitamos primero instalar Arduino IDE 1.64 para arriba. Ya lo hicimos. Y necesitamos copiar este link que aparece acá. También está el link para desarrolladores. Usamos ese link, abrimos el Arduino IDE. Dentro de nuestro Arduino IDE, vamos a archivo, preferencias y en la parte de abajo aparece uno que dice gestor de obras adicionales de tarjetas. Yo tengo aquí un link, sino aquí es de pegar el link que nos acabamos de copiar. Si usted tiene un link ya, le dan coma y pegan este link. Esto nos va a permitir añadir tarjetas extra a tu ordeno ID de manera por internet, le damos ok, vamos a herramientas, placa, gestor de placas y esto nos va a permitir cuando actualice bajar la información del SP32, podemos SP32 y le dan instalar, después de instalar, tardará un ratito para que ustedes tengan el hardware, después de haber instalado podemos ir a herramientas, placas, y escoger cuál es el p 32 que tenemos, pero como es cual? cuál es el p 32 es decir, que cada fabricante se ha agarrado el, el, el, el cerebro y le ha puesto diferentes pines. Como es abierto, mucha gente le ha puesto diferentes formas: USB, más pines, información. En mi caso, nosotros usaremos el de smartphone. por porque we love Sparphone nosotros vamos a y es que vamos a usar para nuestro proyecto. Pero todos los códigos que vamos a utilizar son similares a los que están usando ustedes en otros. Coméntenme, ¿qué les parece el SP32? ¿Lo piensan usar para un proyecto? ¿Qué dudas tienen sobre esta playlist que vamos a hacer? Recuerden, todos los días de hoy hasta 10 días después vamos a estar publicando videos donde vamos a enseñar diferentes cosas. Hoy empezamos con el SP, mañana vamos a ir con algo muy, pero muy interesante. Por favor, conéctense y acompañen nuestro viaje hacia el encuentro Open OpenHour 2018 en el MIT. 3, 2, 1. Bueno, ya estamos casi saliendo de nuestro vuelo, ya tenemos las maneras listas. Tiene más circuito que otra cosa, más que mi calzón, más componentes, soldadores, cautín, es, acu, es lo que me encanta, y nos vemos olvido mañana. Soy el Chepecarlo no de la otra vez, nos vemos en el próximo video, adiós.